por el saludo estimados evaluadores en este video tutorial vamos a presentar ustedes los paso a paso que deben realizar para la evaluación de un curso para el presente caso tenemos a evaluar el curso de química orgánica en ABA de tres créditos y una vez nos aparezca disponible para evaluar eh, hacemos clic en el botón evaluar y nos aparece esta ventana que estamos viendo nos aparece información relevante del curso como su código, su nombre, número de créditos, tipo de curso y también nos aparece información de la agenda que ha sido diseñada para este curso. Como vemos se presentan dos botones importantes, botón devolver o nueva rúbrica. Este botón de devolver eh, nos sirve para rechazar el curso o para devolver el curso al director en caso detectemos existan demasiados elementos que no están completamente diseñados podemos devolver el curso al proceso para el ajuste del director de manera directa haciendo clic en este botón devolver si el curso pues tiene todos los ajustes y simplemente vamos a hacer la evaluación hacemos clic en el botón de nueva rúbrica nos sale una ventana eh, confirmando que vamos a hacer o iniciar la rúbrica para el curso y le damos clic en OK una vez hemos presionado el botón nueva rúbrica nos, nos carga nuevamente la ventana ¿sí? información del curso, información de la agenda pero esta vez ya nos dice que esta es la primera evaluación del curso y nos aparecen datos eh, como el nombre del evaluador, datos del evaluador ¿sí? la fecha en la cual se va a hacer la evaluación del curso, el estado de evaluación en este caso abierta y la valoración como no se ha realizado aún está en un 100% y es aquí donde vamos a proceder nosotros una vez revisado cada elemento del curso para este caso este curso de entorno ABA nos aparecen todos los elementos contenidos en la rúbrica y de acuerdo a nuestra revisión Podemos decirle que acepta o no, es, o no acepta, para el caso de no estar de acuerdo, que el curso cumpla con el elemento dado. Para este caso, el ejemplo voy a tomar que no acepta eh, o no está de acuerdo con ese elemento y coloco, en este caso, el por qué no está de acuerdo o la sugerencia de ajuste. Eh, sugerencia de ejemplo. En este campo nosotros podemos colocar... Toda la cantidad de caracteres que sea posible, ¿Sí? no hay un límite. ¿Sí? Y procedemos a guardar. ¿Sí? Para cada uno de los elementos, aceptamos. En el caso de aceptar, pues no es necesario colocar observación. Vean que el botón de guardar, una vez se presiona, te confirma que el ítem ha sido guardado en la rúbrica. En los primeros dos elementos ya aparece que se ha guardado. ...la valoración para ese ítem. Vamos a darle aquí, aceptar a las demás... Una vez se ha diligenciado toda la rúbrica, ¿sí? que hemos dado a aceptar en los elementos que cumplen y no aceptado en los elementos que no se cumplen, habiendo realizado una revisión bastante rigurosa, eh, procedemos a terminar la rúbrica. En este caso, como hay elementos que no se aceptaron, que de acuerdo con nuestra revisión no se cumplen, como en este caso, muy seguramente la rúbrica, o perdón, muy seguramente el curso pasará nuevamente al director para que realice el ajuste que se le ha propuesto en las observaciones entonces hacemos clic en terminar y se confirma que ha concluido la evaluación recuerde que se debe guardar cada respuesta en forma individual de no haberlo hecho así es posible, sus datos se pierden le damos ok, terminamos el proceso y nos ha dado nuestra primera evaluación de curso para este caso el curso tiene o ha quedado con una valoración del 94% y está cerrada. Al evaluador le retornará el estado para que realice sus ajustes y él deberá nuevamente decir que el curso se encuentra listo.